Okay. De Peco Producciones De Peco conciencia 2022 Que mucho por trabajar Que mucho por trabajar La vida está cara siempre igual Toca cambiar, andar para atrás Empoderar y enfocar para Necesidad Que todas tendrán de observar Tu vida depende de capital Multinacional tu poder se lo das Si no se lo das te lo quiere quitar Te quiere negar, te quiere apartar Quieren caballos que puedan domar No entro en el traje ni quiero probar Me llaman salvaje pues ellos verán Yo vivo consciente de mi realidad Perfecto no soy pero sí soy real Si digo que voy allí me verán Constante, un frío cortante, la llama por dentro latente Que tira pa'lante, somos de Alicante Ciudad del alcalde, hacen lo que quieren Gastando jurdeles, detrás de la gente que vive en la calle Mientras se van de banquete, luego lo paga el contribuyente Vente, estás pendiente, saca los dientes De bienes a viene la lucha no frene El fuego ya aprende, aprende a ser fuego Entiende a tu ego y hablamos ya luego Yo no me pego, a a este juego Mi alma revisa, me hago despejo, de pavila, pendejo Te vemos de lejos marcado con sello Te queda muy bello Llega el invierno y estamos en marzo Ya no me quedo por nada esperando la mierda del fondo, el capazo No hago la guerra, yo soy un ninjago Mi hijo es un mago, saca sonrisas debajo los palos Andamos descanso de y no por un prado Feliz y contento de haberte encontrado Bravo, sumando aquí estamos Brindando alimento que caiga en el plato Chacho, dame un abrazo Que sale barato, que arda el Estado Que arda el Congreso de los Diputados Datos contados, contrato al contado Dinero que acaba en el mismo lado los plazos, dejaron los lazos, fino es el trazo, papeles de calco, apierta bien fuerte que quede marcado. La firma debajo, arriba, la vida abajo el mercado. Mucha manera de hacerlo más guapo, cuando tú quieras nos vemos en el campo. La puerta se encuentra debajo el asfalto, ya estamos jodidos, nos vas a amargar, no, estamos abajo, no pueden pararnos. Ya, yeah. no. ya, yeah. ya. De PeCo Producciones. De 2022. No pueden pararnos. No. De Pla Carolina. 100% libre. 100% de PK. Vamos para allá. ¿Ya? Yeah.